El día de hoy conversaremos sobre un tema económico y su consecuencia en el trámite de la declaración de los impuestos sobre sucesiones como lo es la reconversión monetaria. La reconversión monetaria es una medida típica en economías inflacionarias o hiperinflacionarias. En el caso de Venezuela, viene a ser el reconocimiento explícito de unos niveles históricos de hiperinflación cuyos indicadores no han sido divulgados oficialmente desde diciembre de 2015. La reconversión monetaria 2008 fue anunciada en febrero del 2007. Esto implicó la reexpresión de la unidad del sistema monetario venezolano, el Bolívar, al dividir su valor facial entre mil esto supuso la emisión de nuevos billetes y monedas y el uso de una nueva denominación como fue el Bolívar Fuerte el gobierno actual anunció en el mes de marzo del 2018 en cadena nacional que había tomado la decisión de firmar, anunciar y activar una reconversión monetaria necesaria para la economía venezolana y se decidió reducir tres ceros a la moneda en una primera instancia. Meses después, en junio de 2018, el gobierno informó también en cadena nacional la supresión no de tres, sino de cinco ceros a la moneda nacional y la reconversión al llamado bolívar soberano. Buen día mis justiciables, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC sucesoral la sección más destacada de nuestro canal Sociedad que regresó de forma anticipada luego de un breve lapso de descanso académico como siempre te he comentado, te invito a que me sigas en nuestras redes sociales o si tienes alguna duda de carácter profesional la cual requiera de nuestros servicios de asesoría contáctanos en nuestro correo electrónico también te invito a que te suscribas a nuestro canal que es completamente gratis Y así podrás ser parte de nuestra comunidad de justiciables Que tendrá acceso a muchos de nuestros contenidos Y que YouTube te notificará al activar la campanita de notificaciones Antes de empezar con nuestro tema de hoy y como vieron al final de nuestro intro Este tip sucesoral Está dedicado a uno de nuestros grandes amigos, colega y gran colaborador con nuestra sociedad Sociajack. Me refiero al doctor Joan Olivar del escritorio jurídico Olivar y Asociados que partió de Viaje al Eterno un 19 de septiembre. Amigo, que Dios te permita estar en su gloria y puedas cuidar a todos los tuyos en este lado del mundo junto a tu padre que te acompañó en este viaje celestial. Paz a tu alma, mi entrañable justiciable. Nuestro tema de hoy es la continuación, debo decir sin proponérmelo, de un tip que hicimos y que publicamos el pasado 7 de julio del 2021. Es sobre el tema de las reconversiones monetarias ocurridas en 2008 y 2018. Pero no pasó ni siquiera un mes cuando el gobierno anuncia el 5 de agosto de 2021 una nueva reconversión monetaria, la tercera de este siglo en Venezuela. Y de eso vamos a hablar hoy sobre las consecuencias de la medida de la expresión monetaria en las sucesiones. El gobierno venezolano ha anunciado este viernes una nueva reconversión monetaria, la tercera en este siglo que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que eliminará seis ceros al actual Bolívar Soberano para alumbrar el Bolívar Digital. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón. Debo reconocer que esta nueva medida económica no nos cae de sorpresa. Porque si revisamos en esta plataforma de YouTube, existen varios canales que ya han analizado en estos últimos meses previo a que se anuncie formalmente a través del Ejecutivo Nacional. Muchos hablaban de quitar tres, otros hablaban de 5 e incluso de los seis ceros que finalmente son los que se van a quitar a nuestra moneda. Hay que ver también que en anteriores reconversiones monetarias, nuestra moneda fue rebautizada, recordemos, que el Bolívar dio paso al Bolívar Fuerte en el 2008, mientras que en el año 2018 el Bolívar Fuerte dio paso al Bolívar Soberano. Ahora, en esta nueva reconversión que curiosamente no le llaman así, sino expresión monetaria, donde nuestra moneda formalmente no tiene una denominación tal como las dos veces anteriores, lo único que se puede ver es que la medida se hace con el fin de adaptarlo a un futuro Bolívar digital. Entonces, este bolívar digital formalmente no ha sido presentado por el gobierno, pero el común de la calle ya adopta de forma fáctica esta nueva denominación de nuestra moneda. Considero que esto era menester mencionarlo porque en una de las cosas de las cuales vamos a ver de primera mano desde que entre en rigor esta medida efectiva a partir del 1 de octubre del 2021. La implementación de esta nueva reconversión se realiza a partir tanto por el decreto número 4.553 del 6 de agosto del 2021 emanado del Ejecutivo Nacional mediante el cual se decreta la nueva expresión monetaria publicado en Gaceta Oficial Número 42.185 de la misma fecha, como por la resolución Número 21-08-01 del Banco Central de Venezuela Publicado en la Gaceta Oficial Número 42191 del 16 de agosto del 2021 Y el cual son las normas que rigen la nueva expresión monetaria Un dato curioso es que la medida se llama expresión monetaria pero en realidad como muchos de nosotros lo han visto y entendido esto es una reconversión en toda regla por lo, que, por lo idéntico del mecanismo implementado en las dos veces anteriores considerando que dentro de un proceso de reconversión una de las consecuencias que a simple vista del público es la reexpresión de la moneda que pasará de un millón de bolívares soberanos a un bolívar digital, Es decir, que cualquier valor de la segunda reconversión será dividido entre un millón. Con esta medida entonces ya se habrá quitado un total de 14 ceros a nuestra moneda original, por lo que a partir del 1 de octubre del 2021, un bolívar, llamémosle digital, será igual a un billón de bolívares antiguos. Las medidas y cambios a nivel económico de esta nueva reconversión monetaria se harán notar en la reexpresión de los valores involucrados en la declaración sucesoral que se realiza ante el CENIAT por parte de los contribuyentes herederos tales como activos y pasivos. Esto obedece a que el ente tributario deberá reajustar nuevamente la tabla de unidades tributarias que es la base para la fijación de tarifas del tributo dentro del sistema en línea a nivel general y que se refleja luego de realizada la declaración del impuesto sobre sucesiones, tal como ocurrió en 2018. En caso de los bienes o activos, por ejemplo, si un apartamento tenía un valor aproximado de mercado de 175 mil millones 50 bolívares soberanos, este deberá reexpresarse ahora en la planilla como 175 mil bolívares digitales esto debido a la equivalencia de un bolívar actual es igual a un millón de bolívares soberanos claro es menester señalar que en estos momentos tenemos una dolarización de facto y que en esa moneda extranjera se están fijando los precios de bienes y servicios según la oferta y demanda existentes por lo que es necesario también tener en cuenta que al momento de expresar valores en bolívares reexpresados, debemos hacer una operación matemática, ya sea dividiendo entre un millón la tasa cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela que se refleja en su portal web hasta el 30 de septiembre de 2021, o también es válido dividir entre un millón el equivalente de bolívares soberanos que se obtuvo luego de hacer la operación desde su valor en dólares. Para no enredarnos con tanta explicación, mejor veamos un ejemplo práctico, ¿ya? un apartamento que vamos a declarar en nuestra planilla al 100% tiene un valor de mercado en el momento del fallecimiento de aproximadamente 25 mil dólares el dueño de dicho apartamento falleció el pasado 24 de septiembre de 2021 y para esa fecha la cotización oficial, según Banco Central, se encontraba en 4.040.871 bolívares soberanos con 50 céntimos por dólar estadounidense. Para obtener el valor a declarar ahora con el nuevo bolívar reexpresado, tenemos dos opciones que te muestro a continuación. Primera opción. Transformo la tasa de bolívares soberanos a bolívares reexpresados donde la tasa que mencionamos quedaría en 4 bolívares reexpresados con 4 céntimos de dólar por dólar al tener este valor lo multiplicamos por 25 mil dólares y obtenemos la cantidad de 101 mil bolívares reexpresados segunda opción primero multiplico los 25 mil dólares por la tasa cambiaria expresada en bolívares soberanos y el resultado de eso lo divide entre un millón para obtener su valor en bolívares reexpresados. Veamos, 25 mil dólares por 4 millones 40.871 bolívares soberanos con 50 céntimos por dólar estadounidense y se obtiene como resultado la cantidad de 100... 1.021.787.500 bolívares soberanos ahora ese monto tan escandaloso lo dividimos entre un millón y queda en 101.021.79 bolívares reexpresados la diferencia entre ellas es que en la primera opción es que obtienes un resultado más simplificado, tal como es el objetivo del gobierno al implementar esta medida económica. En cambio, con la segunda opción, tienes un valor aparentemente más exacto. Recuerden que esto será la temática en este periodo de transición en el que vamos a realizar muchas represiones por la cantidad de asociaciones que se abrieron dentro de este periodo del Bolívar Soberano. Puedes usar cualquiera de las dos opciones presentadas aquí porque puedes expresar la cantidad que consideres pertinente siempre y cuando ajustando los valores de la época de fallecimiento y que se acerquen monetariamente a la realidad de ese momento en el caso de los llamados valores históricos que son los valores que aparecen en el título de propiedad de un inmueble cuando el difunto compró dicho bien debemos considerar lo siguiente desde el punto de vista teórico si un bien fue adquirido hasta el 31 de diciembre de 2007, es decir, cuando estaba vigente el bolívar antiguo, el valor que allí aparece debe quitarse 14 ceros para ajustarse a los valores actuales. Si hablamos de un bien adquirido entre el 1 de enero del 2008 y el 19 de agosto del 2018, es decir, durante la vigencia del bolívar fuerte, entonces el valor que allí aparece debe quitarse 11 ceros para ajustarse a los valores actuales. Pero si hablamos de un bien adquirido entre el 20 de agosto del 2018 y el 30 de septiembre del 2021, es decir, durante la vigencia del Bolívar Soberano, entonces el valor que allí aparece debe quitarse 6 ceros para ajustarse a los valores actuales. Un ejemplo de este último supuesto es si un inmueble adquirido el 15 de febrero del 2020 y le costó al difunto la cantidad de 150.500 bolívares soberanos, entonces este se debe expresar en la declaración al 100% de su valor como 150 bolívares reexpresados con 50 céntimos. Para este apartado del valor de los bienes y su expresión en la planilla se debe tomar en cuenta lo establecido en el decreto número 4.553 del 6 de agosto del 2021 en su artículo primero que reza que a partir del 1 de octubre del 2021 se expresará la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela en el equivalente a un millón de bolívares actuales. El bolívar resultante de esta nueva expresión continuará representándose con el símbolo bolívares, siendo divisible en 100 céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha deberá ser convertido en la, a la nueva unidad dividiéndolo entre un millón. Además que existe una concordancia con el artículo 4 de la resolución número 21-08-01 del Banco Central de Venezuela que dice lo siguiente Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente resolución, la expresión en la nueva escala del precio de los bienes y servicios e importes monetarios que a continuación se indican se efectuará dividiendo dicho precio o valor unitario entre un millón estos artículos mencionados hacen posible las operaciones tanto de los bienes como de los valores históricos que expuse aquí para finalizar con este segmento les indico que existe una norma en la que nos obliga que de la división entre un millón se tiene un valor decimal solo se puede reflejar los dos primeros decimales es decir que por interpretación, si hablamos de una cifra 0,0000, milésima, diez milésima, millonésima, etcétera, El valor a reflejar o poner debería ser de un céntimo de bolívar digital, que sería la expresión más ínfima de nuestra moneda. Sobre esta regla la desarrollaremos más adelante. Otro aspecto a considerar es las consecuencias de esta tercera reconversión en el valor de la unidad tributaria que en el momento que entra en rigor esta medida, es decir, 1 de octubre del 2021, la unidad vigente tenía un valor de 20.000 bolívares soberanos y con la reconversión quedó en 2 céntimos de bolívar reexpresado. En esta nueva reconversión no solo trae como consecuencia la reexpresión del valor antes mencionado, sino también hay que decir que se debe ajustar el sistema en línea de la plataforma del CENIAT por ese motivo, dicha plataforma tuvo una pausa operativa desde el 30 de septiembre de 2021 y retomaría funciones de forma gradual en coordinación con la banca, haciendo que haya una suspensión total de todos los servicios fiscales prestados por dicha plataforma hasta que se normalice su funcionamiento. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria informa que desde el jueves 30 de septiembre su plataforma hará una pausa operativa en el marco de la nueva expresión monetaria. Todos los servicios asociados a los procesos, sistemas tecnológicos y transacciones del servicio quedarán suspendidos, con el fin de adaptar el sistema a la nueva expresión monetaria y se retomarán progresivamente en coordinación con la banca. El CENIAT es compromiso nacional y se suma a la digitalización de la economía, el ajuste que en teoría debía realizar la plataforma se refiere a la expresión de valores acordes con el nuevo cono monetario y también los valores de la unidad tributaria, que no solo se limita al valor que se encuentra vigente, sino todos los demás partiendo del año 1994. Para entender lo que menciono, les voy a mostrar a modo de ejemplo los valores de las distintas unidades tributarias de los últimos 6-7 años. como podemos ver en esta tabla tenemos los valores de la unidad tributaria que el sistema en línea utiliza para determinar el valor del impuesto que arroja cuando realizamos nuestra declaración ante el portal web del CENIATA voy a citar dos ejemplos de esta tabla parcial fíjense en la unidad tributaria del año 2015 la cual tiene un valor de 0,0015 al ajustar la reexpresión quedaría en este largo valor que ustedes ven ahora otro ejemplo puede ser la primera unidad tributaria que fijaron luego de la reconversión monetaria del 2018 como fue el valor de 17 bolívares soberanos quedando luego de la reconversión del 1 de octubre del 2021 en 0,000017 o 0,17 milésimas de bolívar reexpresado a pesar que estos valores se deberían usar dentro del sistema en línea los mismos no pueden ser menores a un céntimo de bolívar reexpresado tal como se interpretaría del contenido del parágrafo primero del artículo 4 de la resolución número 21-08-01 del banco central de venezuela el cual se lee así en los supuestos contemplados en los literales para ser exacto a mí me interesa el literal f que es el que menciona la unidad tributaria del presente artículo el número de decimales a ser reflejados será de al menos 2 sin perjuicio de que pueda desplegarse un número mayor de decimales por cierto te comento que acabo de desarrollar una norma que dejé pendiente de analizar en el segmento de los precios de los bienes a declarar y de los valores históricos bien, esto significa que valores como unidades tributarias de 17.000 50 y 1500 bolívares soberanos desaparecerán de la información visible del sistema de la declaración en línea porque su expresión es mayor a dos decimales pero ello no significa que no se deje de usar ahora de sus valores reexpresados tal como se los vuelvo a mostrar en esta tabla parcial de unidades tributarias recordemos que este ajuste causó mucha confusión entre usuarios y profesionales incluyéndome cuando ocurrió el proceso de reconversión del año 2018 Mis justiciales, como pueden ver Se repiten nuevamente las consecuencias y las afectaciones Que tienen estas medidas económicas en nuestras declaraciones de impuesto Tal como ocurrió en el año 2018 Cuando el sistema en línea hizo sus ajustes Lo positivo es que se cuenta con una experiencia previa Igualmente lo que recomiendo como importante es leer Estudiar e investigar para no cometer errores en el trámite de declaración y obtener la solvencia del impuesto Que será necesaria para la comunidad de herederos que la necesita Estos son otros factores que nos permiten concluir nuevamente Que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras Me encuentro agradecido con ustedes mis estimados por seguir nuestros contenidos